quienes procuraron participar con su texto argumentativo. Los felicito. La insignia de quienes envíen en primer lugar su texto argumentativo se otorgó a Jonathan y Raúl. ¡Felicitaciones por su esfuerzo! La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 4 se otorgó a María Guadalupe Lumeli. ¡Muchas felicitaciones! 15 estudiantes participaron en la corrección del texto. Jonathan y Felipe fueron quienes lo enviaron primero. ¡Muy bien!